Hoy en nuestro canal de Armaga FX vamos a hablar de el gran desconocido. Es el gran desconocido porque apenas existe información en la red sobre el mapa de liquidez, sobre la profundidad de mercado, Death of Market, eh, hay un montón de nombres. Order Book, Book Map, eh, Podría seguir Death Market Map también se llama. Eh, hay un montón de nombres para describir a lo mismo. Aquí un servidor eh, os ha hecho un artículo y este artículo lo estamos complementando con este contenido en vídeo. Para que puedas tener un formato escrito y un formato audiovisual. En él lo que vamos a hacer es tratar de que tengas una guía, una referencia, con toda la información de qué es la profundidad de mercado. Eh, voy a dejarme de anglicismos y lo que vamos a hacer es um, llamarlo profundidad de mercado o mapa de liquidez, como bien queráis, pero... Vamos a dejarnos todo lo que es Headmap, Order Book, Bookmap, etc. El índice que vamos a tener va a ser primero qué es la profundidad de mercado. Luego, por otro lado, vamos a estar trabajando qué es mejor, el Doom o el mapa de liquidez. Os voy a dar mi opinión al respecto. Veamos también en qué te puede ayudar la profundidad de mercado. Y vamos a trabajar dentro de esta parte tres puntos. Antes de abrir una operación el hecho de leer la actividad de grandes operadores y las pistas que podemos tener como tercer punto sobre la continuidad de un movimiento. También vamos a ver en qué te puede perjudicar el mapa de liquidez y también dentro de esta sección vamos a estar trabajando otros tres aspectos. El primero de ellos va a ser el problema que supone trabajar con esta temporalidad, ver a la liquidez como una barrera. Y el tercero Poner el foco solo en las órdenes pasivas. Vamos a estar hablando también de plataformas y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años hasta lo que tenemos hoy en día. Cuáles son los indicadores que puedes encontrar dentro de las distintas plataformas que existen para graficarte este mapa de liquidez. Y además vamos a estar viendo estos indicadores, cómo afinarlos. Os comparto... ¿Cómo configuro o cómo realizo esa configuración para definir unas intensidades bajo una lógica? Y esta lógica de las intensidades son las que nos van a marcar los parámetros dentro del de mapa de liquidez. Así que, ¿qué te parece? Acabamos de empezar. Vamos a meternos de lleno en este índice con este temario que tenemos preparado para lo que será la primera parte de la guía. Y hablamos de conceptos básicos. Luego vamos a preparar... Una, que ya estoy en ello, espero que a través de tus comentarios debajo de este vídeo me puedas ir motivando para adelantar, para ir anticipando esa entrega, pero ya estoy algo trabajando en ello en la segunda parte que de la profundidad de mercado que se trata básicamente de conceptos más avanzados. Esta información te voy a dejar en la descripción del vídeo eh, para que puedas tener a tu disposición eh, el artículo completo con todos los datos, con toda la información, coge toda la información que necesites y aprovechala. Bien, pues ¿qué es el mapa de liquidez? Aquí lo tienes, eh, si lo has visto por primera vez, eh, normalmente la cara es de, pero esto qué es, pero ¿qué estoy viendo aquí? Rayas, líneas, eh, aquí dibujadas, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el mapa de liquidez o qué es la profundidad de mercado? Vamos a empezar desde el principio y vamos a explicarte qué es la profundidad de mercado. Y para ello voy a decirte que las principales protagonistas de esta información son las órdenes pasivas. Hablamos de Buy limit Sell limit. Ellas son las que nos están marcando la información que existe dentro de la profundidad de mercado. También conocida como el Level 2. Y esta es la relación de órdenes que están en cola a la espera de ser ejecutadas. Son esas órdenes, ¿vale?, que están en los distintos niveles de precio, en la cola de órdenes, a la espera de que el precio llegue a ellas y ser ejecutadas. Pues la interacción que tienen este tipo de órdenes con el precio eh, define una operativa. Esa operativa es la conocida operativa con la profundidad de mercado, es la operativa que analiza, estudia la interacción que producen esas órdenes con el precio, cómo están trabajando, cómo están interactuando. Normalmente esta técnica o este tipo de lectura o interpretación se aplica más a cortos recorridos, más a técnicas de scalping o intradiarias incluso, eh, no se suele utilizar mucho. Los operadores que están trabajando a más largo plazo no, no suelen tener en cuenta tanto esta información como nosotros. Scalpers o intradiarios en los cuales abrimos y cerramos posiciones en el mismo día o en la misma sesión. Es necesario que le puedas pegar un vistazo también eh, y que conozcas cuáles son las órdenes agresivas, las órdenes activas y las órdenes pasivas... Eh, antes de ponerte a trabajar con el mapa de liquidez, porque el hecho de añadir el mapa de liquidez a tu operativa te puede servir para que puedas ver cómo ambos tipos de órdenes están trabajando en conjunto. Es decir, eh, en el mercado eh, podemos simplificar todos los tipos de órdenes que hay en dos. Eh, son las órdenes activas o agresivas, las cuales tienen la característica de poder mover el precio, de empujarlo, de, de, de moverlo, básicamente. Y las órdenes pasivas eh, tienen la característica, la naturaleza, de poder parar o absorber el precio, de bloquearlo. Entonces, eh, viendo las características que cumplen ambas, unas empujando y otras parando, podemos tener, gracias al mapa de liquidez o la profundidad de mercado, la interpretación también de esas órdenes pasivas. Que dentro de cualquier gráfico en el cual nosotros estemos añadiendo la información del volumen... Solamente vamos a ver representada esa información a través de las órdenes agresivas, que son las que dominan el mecanismo de cruce de órdenes. Y estas órdenes son las que vemos representadas en order flow, un perfil de volumen, eh, el volumen del de, histograma de volumen vertical de toda la vida, el delta, eh, etcétera, etcétera. Cualquier indicador de volumen nos muestra las que imperan en la negociación y estas son las órdenes activas te he hecho un resumen muy rápido ¿eh? pero si quieres tenemos otros artículos y contenidos dentro de nuestro canal para que puedas pegarle un vistazo y así adentrarte en toda esta información del mecanismo de cruce de órdenes Así que, cuando nosotros le estamos añadiendo la profundidad del mercado, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo interactúan ambos tipos de órdenes con el precio y así tener un entendimiento completo de ese movimiento del precio. De modo que, al tener la información de no tan solo el volumen ya ejecutado, sino el que está pendiente de ejecutar, podemos tener una información mucho más completa de todo lo que es el entorno, de todo lo que es el movimiento. Podemos tener una información mucho más completa para añadirla a nuestra lectura, nuestra operativa. Desgraciadamente, eh, esta información de la profundidad de mercado apenas es utilizada por traders pequeños, retails, etc. Eh, y es casi exclusivamente o prácticamente eh, una información que solamente es usada eh, por traders profesionales. Esto viene dado porque, principalmente, el mapa de liquidez eh, es un elemento bastante complejo porque no se trata en sí de que podamos dominar una herramienta. Se trata en sí de estar dominando la información que hay detrás de esta herramienta, que son las órdenes pasivas. Es decir, no, no tenemos que tomar una habilidad con el uso de una herramienta, sino tenemos que tomar una habilidad con el uso de cómo se están trabajando las órdenes en esa cola de órdenes y cómo están interactuando con el precio, porque al igual que sucede con el volumen, también con, o sea, con las órdenes activas, las órdenes agresivas, eh, también con las órdenes pasivas se desarrollan acciones eh, y estas acciones provocan también que el precio esté afectado eh, por esta interacción de órdenes pasivas. Así que tener Ambos grupos de órdenes, ambos tipos, eh, vamos a poder tener una información mucho más completa de lo que sucede en el gráfico, a diferencia de estar solamente analizando un tipo de ellas. Esto hace que el mapa de liquidez sea más complicado porque le añadimos eh, mucho más argumentos o información a nuestra toma de decisiones y hace que en un primer momento eh, toda esta información eh, nos genere un caos, un caos de información a, al ser demasiada o al tener un exceso demasiado grande en todo el contenido de información que nos está dando. Lo que voy a hacer ahora es que voy a dejaros un vídeo, voy a rescatar un vídeo que ya hemos publicado en el canal donde te explico rápidamente qué es la profundidad de mercado. Pégale un vistazo porque además es bastante interesante. Leer el volumen nos da una ventaja operativa, pero realmente estamos hablando del 50%, ¿no? Una participación es del 50% de forma activa, que se puede ver mediante el volumen, y el otro 50% es de forma pasiva, que podemos ver con la liquidez. Y es lo que vamos a ver en esta analogía. Ya sabemos que las órdenes activas son aquellas que son capaces de impulsar, de mover, y las órdenes pasivas tienen la opción contraria. La de absorber, la de parar, la de bloquear. Para que lo podamos entender de una forma más sencilla y olvidarnos de gráficos, de datos, de números, vamos a hacer una analogía eh, simulando una batalla entre la oferta y la demanda. Esa batalla que vemos a diario en los mercados, donde vemos que se ha concentrado una gran relación de órdenes activas, digamos, aquí tenemos las tropas de órdenes activas, y se preparan para iniciar una batalla contra esos niveles de liquidez. Esa batalla va a estar esperándola las órdenes pasivas, donde van a chocar contra ese nivel de liquidez, van a ser ejecutadas como su contrapartida. Contrapartida de órdenes activas son órdenes pasivas, o viceversa. Y así podemos ir viendo cómo van traspasando niveles a medida que se mantiene la fuerza dominante en el mercado. A cada esfuerzo, que se lleva a cabo, mantiene un atravesado de nivel y es donde nosotros podemos tomar decisiones viendo que esa fuerza se mantiene aprovechando el impulso, en este caso alcista, y poniéndonos a favor o detectando ese agotamiento cuando está chocando contra los niveles para poder iniciar una operación en contra de esa fuerza dominante. Seguimos. Entonces, la profundidad de mercado Decirte que no es un indicador que, te, que está decidiendo por ti, no es un indicador que te dice verde compra, rojo vende, no, no, no funciona así. Tampoco es un indicador técnico que esté basado en información del histórico. Eh, esta información, como podéis ver, la trabaja al momento, a tiempo real. Es decir, toda la información de la cola de órdenes a tiempo real nos la está trabajando. Para mí, básicamente, el mapa de liquidez es una evolución del DOOM. Existen varias diferencias y aquí vamos a la segunda parte. ¿Qué es mejor, el DOOM o el mapa de liquidez? Para mí, el mapa de liquidez es una extensión de, o una evolución, estaría mejor dicho, de ese DOOM. El conocido DOOM, Death of Market. Es el libro de órdenes. Lo tenemos aquí, aquí, a esta parte... Eh, tenemos el libro de órdenes, incluso te lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedas ver con más detalle eh, del de artículo que hemos hecho. Eh, creo que está quedando bastante chulo, eh, bastante interesante. Pues el DOOM, eh, como podéis ver, y el mapa de liquidez, tienen la misma información ambos, es decir, ¿qué cambia de uno a otro? Eh, pues que el DOOM nos lo ofrece a través de una representación numérica y el mapa de liquidez lo que hace es, Convertir esa información numérica en escalas de intensidades para que así de ese modo podamos nosotros visualmente interpretar esa información. Eh, entonces a la pregunta de cuál es mejor el DOOM o el mapa de liquidez eh, resulta muy absurdo cuando escucho otros traders decir que es mejor el DOOM o es mejor el mapa de liquidez. Porque estamos hablando de la misma información. Lo que sucede es que la representación gráfica que tienen... Ambos es distinta, tiene una interfaz totalmente distinta. Si tú te llevas bien con los números, es decir, con, con esa relación de números, y, y eres una persona que te sientes más cómodo eh, con esta representación, vas a sentirte mucho mejor con el Doom. Y si tú eres una persona que trabaja más la parte visual, coloreados, intensidades, etc., dentro de los gráficos, vas a sentirte mucho más cómodo trabajando con lo que es el mapa de liquidez, pero básicamente la fuente de información para ambos es la misma. Decir que uno es mejor o otro es mejor, eh, como te he dicho, me resulta absurdo. Eh, no le veo ningún motivo para poder decir que uno sea mejor que otro. La diferencia, tú ponte a trabajar con ambos, la diferencia solamente la vas a encontrar tú con cuál de los dos te sientes más cómodo. Esa es la pregunta que deberías de hacerte y ponerte en marcha los dos y a trabajar con ambos. No hagas caso, no hagas caso, yo incluido, o el primero, ¿eh? de las opiniones que tengamos cada uno personales con cada una de las herramientas. Prueba ambas y decide por ti mismo. Una de las partes que sí puedo destacar, que veo como una ventaja del mapa de liquidez frente al DOOM, es que al estar graficándolo... Eh, todas esas intensidades lo que nosotros podemos hacer es trabajar el histórico cosa que con el DOOM como son números cambiantes eh, es muy difícil muchas veces eh, estar atento o estar haciendo ese seguimiento a los cambios que se están produciendo. Eh, podemos trabajar esa afinación en un punto determinado de la entrada pero si yo quiero tener más información de lo que ha sucedido durante la sesión o tengo una memoria fotográfica que bueno yo no la tengo igual alguno de vosotros sí pero yo no eh, o tengo una memoria fotográfica o me pierdo esa información por completo, cosa que gracias a que el mapa de liquidez me está graficando estos niveles, eh, sí que puedo retroceder en el gráfico, ver en el histórico y determinar, por ejemplo, una zona que antes hayamos estado trabajando, eh, cómo estaba esa intensidad de liquidez. El DOOM, una vez han hecho los cambios, los números, pues ya hemos perdido esa información. El tema, de, por ejemplo, de los cambios que se producen a más pequeña escala, eh, eventos que puedan estar, por ejemplo, más vinculados a algoritmos o trading de alta frecuencia, ese tipo de movimientos se quedan muy bien plasmados con las intensidades que provoca eh, los cambios de escala que se van haciendo. Eh, esto lo podemos ver mucho mejor representados gracias a ese, esa impresión o esa graficación que ofrece el mapa de liquidez. O sea, movimientos a pequeña escala, eh, que movimientos que son muy rápidos, por un lado, y por otro lado, acceder a histórico para ver esa información. Esto, el mapa de liquidez, para mí lo veo como una ventaja frente al DOOM, únicamente este apunte. Si ponemos a ambos enfrentados nos damos cuenta de que, ¿veis? La información que nos está aportando en la misma. Hablamos de las órdenes pasivas, by limits el limit, nada más. Ambos están trabajando con la misma información. Pero, claro, fijaros que cambia esa interfaz gráfica. Vamos a por el siguiente punto y vamos a explicarte en qué te puede ayudar la operativa. Claro, evidentemente, siempre bajo el aprendizaje que yo he hecho del mapa de liquidez, de la profundidad de mercado, de una forma autodidacta. Porque, como hemos dicho, apenas o nada de información existe para poder uno especializarse o profesionalizarse eh, con esta herramienta o con esta información. Uno de los momentos relevantes es antes de abrir la operación. Es uno de los usos más relevantes que yo le hago a la profundidad de mercado. Este es un uso importante porque eh, fijaros cuando vais a protagonizar una entrada en cualquier punto del gráfico. Si vosotros podéis ver que detrás os acompaña liquidez, detrás eh, podemos detectar que existe también interés por otros operadores en esa zona, de participar en esa zona, os da un refuerzo porque no estáis solos en medios del gráfico y el hecho de que cuando yo voy a abrir una operación me veo reforzado por liquidez, me veo reforzado por otros operadores, me gusta porque... Eh, estoy realizando una acción combinada con otros operadores para desarrollar o intervenir una operación en el mercado financiero. Esto me marca una gran diferencia a entrar en cualquier sitio donde no encuentro este apoyo. Y así me sirven muy bien para que cuando el precio se está acercando a lo que es la zona donde yo quiero realizar o protagonizar la entrada, ver qué interés está despertando ese punto para, eh, con respecto a otros operadores. Este punto eh, podría ser muy extenso, pero lo he dejado muy resumido. El hecho de leer la actividad de grandes operadores eh, es para poder daros alguna base, porque fijaros que en esta guía ahora mismo estamos trabajando lo que son la parte de los conceptos básicos. Y estos conceptos básicos eh, lo que tratan de, es de introducirte con esta información. Luego ya trabajaremos eh, una parte más avanzada. Pero párate a pensar por un momento. Dispones de dos tipos de órdenes capaces de eh, interactuar con el precio, las activas y las pasivas. Si tú fueses un gran operador que tuvieses que colocar grandes paquetes de órdenes, ¿por qué te ibas a limitar con un tipo o con otro? ¿Por qué ibas a tener esa limitación de entrada. Si ambas pueden ser buenas herramientas que puedes utilizar para interactuar con el precio y colocar esos grandes paquetes de órdenes, lo más normal es que, claro, utilices ambos tipos y puedas ir trabajándolas en conjunto, que puedas ir coordinándolas para trabajar ambas bajo un interés en común. Todo visto a través de intensidades, intensidades que podemos detectar con el volumen activo, intensidades que podemos detectar también con el volumen pasivo. Además, en la mayoría de cambios, de giros, de quiebros que se hacen en el movimiento del precio, eh, podemos detectar cómo se trabajan en conjunto estos tipos de órdenes para que puedas estudiar y analizar estas partes, por ejemplo. Eh, te vas a fijar a partir de ahora en esos puntos eh, donde empiezan a trabajar mucho más en conjunto los dos tipos de órdenes, es en el momento en el que se produce ese giro, ese cambio. Y eh, os voy a dar un dato que es el más habitual, que son dos líneas de compras con las que empiezan a intervenir estos tipos de órdenes. El primer tipo de línea de compras es el que, mientras se está generando ese movimiento en contra, vemos cómo van apareciendo las órdenes pasivas y van parando y absorbiendo cada uno mientras ese movimiento está en contra de la dirección que busca. Es decir, vamos viendo que este movimiento se va generando y a medida que se va generando eh, vamos viendo cómo empiezan a aparecer liquidez, liquidez, liquidez sobre el precio. La segunda línea, una vez eh, hemos obtenido esa primera línea de compras, hemos cargado todo lo que es la parte de las órdenes pasivas, vemos cómo el segundo grupo empieza a trabajar realizando el movimiento. Acordaros, las pasivas, su característica es la de detener, bloquear o parar el precio. Y esto se hace cuando el movimiento está todavía en contra de lo que será el próximo movimiento. Vemos cómo van apareciendo y cómo van deteniendo el precio. Y la segunda línea de compras es la que se produce a través de las órdenes activas, que son, por característica natural, aquellas que pueden mover el precio. Por lo tanto, lo que vemos en ese momento es cómo estas órdenes empiezan a entrar a mercado y producen ese desarrollo del de movimiento. Cuando este movimiento se está generando, podemos también incluso estar viendo esa continuidad. Nos da pistas sobre la continuidad de ese movimiento. Y estas pistas son que se quiera seguir reinvirtiendo para seguir buscando nuevos objetivos, mayores objetivos. Esto eh, lo vamos a poder ir detectando a través de la absorción, que nos da pistas sobre esa continuidad. Así que vamos a ver un vídeo que estuvimos comentando sobre la absorción, así podamos ver estos detalles. Lo que tenemos en el gráfico, en el mapa de liquidez, y vemos de fondo, es todas las órdenes pasivas que hay puestas en el mapa de liquidez y lo que estamos viendo en estos momentos es cómo eh, a través de esas burbujas rojas, cómo entra ese bid al mercado y cómo está soportando el precio, cómo está siendo sostenido en ese momento, aguantado a través de las órdenes pasivas. Lo vemos con un poco más detalle, más grande, vemos cómo entra todo ese volumen vendedor a mercado y el precio se mantiene sostenido, rellenándose una y otra y otra y otra vez los niveles, creándose esa presión de absorción en ese punto en concreto. Una vez tenemos los niveles absorbidos, ahora vamos a ver a continuación cómo se lleva a cabo el movimiento a mercado con órdenes de compra a mercado. Ahí vemos cómo entra ASK y al mismo tiempo va habiendo un acompañamiento activo con ese volumen a mercado y pasivo protegiendo y siguiendo absorbiendo en la escalada alcista. Vemos este nivel superior, fijaros la diferencia para atacarlo, cómo se apoya a través de las órdenes pasivas, cómo se rellenan para romperlo y seguir arriba y cómo presenta una menor dificultad para atravesarlo y seguir tras la absorción en el impulso alcista. En este vídeo hemos visto eh, ese pequeño detalle dedicado a la absorción y nosotros a medida que vamos montados dentro de un movimiento, ir detectando estas absorciones, ir formando contrapartida a cada movimiento, vamos a ver que vamos a desarrollar mucho más ese impulso. Perdón, perdón, llamo contrapartida a todas aquellas posiciones contrarias, incorrectas, eh, en una dirección incorrecta, mejor dicho, las cuales nos sirven a nosotros ...para nutrir el movimiento. Son aquellas posiciones que están apuntando en una dirección equivocada. Son órdenes que no van a poder recuperar su posición y nos van a nutrir con su liquidez a el movimiento. ¿En qué te puede perjudicar la profundidad de mercado? Vamos a ver algunos aspectos y voy a tratar con ellos de intentar ahorrar unas cuantas horas de pantalla. Eso no quiere decir que no le tengas que dedicar algunas, pero sí, voy a intentarlo. eh Vamos a empezar con el problema de la temporalidad. Este es uno de los principales problemas con los que se enfrenta un operador con poca experiencia. Con el mapa de liquidez, con la profundidad de mercado, estamos trabajando una escala muy baja, muy reducida. Estamos trabajando al TIC, al segundo. Estamos trabajando eh, la mínima expresión del precio. ¿Qué significa esto? Eh, supone poder desenvolverse con la mínima expresión del precio. ¿Y qué pasa con esta información? Pues que muchas veces podemos ver escenarios donde no los hay, porque dentro de esa mínima expresión del precio vamos a ver muchas veces algún tipo de reacción agresiva, eh, algún tipo de acción, eh, pero que no conduce a ningún sitio. Entonces, el problema de la temporalidad nos sirve... Nos sirve el hecho de poder tenerlo identificado, que no nos condicione esa baja temporalidad para tomar nuestras decisiones. Para empezar a trabajar, ¿vale? Es mejor, sería mejor o más recomendado eh, empezar a trabajar un concepto más macro, ¿vale? Y trasladar eh, la afinación, por ejemplo, en el punto de entrada a ese más micro, ¿vale? Pero no exclusivamente con el mapa de liquidez, porque eso ya requiere de bastante más práctica. Digamos, encontrar tu punto de entrada desde un concepto más macro, marco temporal de 5 minutos, una hora, lo que tú quieras, pero que sea mucho más macro que decidir directamente sobre toda la acción que se está produciendo en un segundo o en un tick. Eh, todo ese ruido que se produce en la pequeña escala, normalmente algoritmos, normalmente eh, trading de alta frecuencia, que vemos en esa escala tan reducida... Lo que nos produce es muchas veces entrar en sitios donde no corresponde. Bien, no te preocupes sobre esto. Vas a tener que dedicarle horas de pantalla. Creo que te lo he dicho ya varias veces a lo largo de este contenido, pero es algo que hemos tenido que hacer todos. Intento ahorrarte unas cuantas, pero vas a tener que invertirlas igualmente. La liquidez es una barrera. Otro de los puntos en el que la profundidad de mercado puede perjudicar a tu operativa. Es eh, habitualmente en la etapa de aprendizaje, al uso de la profundidad de mercado, cuando vemos a la liquidez como una barrera. Es al inicio de empezar a trabajar con el mapa de liquidez o con la profundidad de mercado, eh, cuando empezamos a plantearnos la liquidez como barrera. Yo mismo fui uno de los que pensó que la liquidez era una barrera. Esto es un bloque, una pared que no pueden pasar y ¡pam! me saltaba el esto, pasaba esa pared. Vale, eh, esto además es una frase que se utiliza mucho en las redes sociales, eh, en, en grupos, etc. La, la liquidez es una barrera. No, eh, mi operativa empezó a cambiar cuando estuve analizando y analizando y analizando eh, tras otra tanda de horas de pantalla, entendí que la liquidez no era una barrera, era un objetivo. Y a partir de ahí, toda mi operativa cambió, pero drásticamente. Cuando dejé de buscar el apoyo sobre ella para realizar mis entradas y fui más a atacarla, a buscarla. Otro de los puntos de en qué puede perjudicar la profundidad del mercado tu operativa es eh, poner el foco solamente en las órdenes pasivas. Eh, y además, te voy a decir algo, eh, que me parece sumamente importante. Antes de querer eh, ponerse con las órdenes pasivas a dominarlas, te recomiendo que primero domines las agresivas, las activas. De ese modo, cuando tú incorpores las órdenes pasivas, vas a tener ese conjunto de ambas trabajando. Si tú entras directamente a las pasivas, vas a ver que vas a tener un puzzle que le faltan piezas. Eh, no, no sabrás encajarlo si entras directamente a trabajar con esta parte pasiva. Es primero preferible pasar una etapa entender bien lo que es el volumen activo, cómo genera movimiento, para luego incorporarle el otro volumen. Ahí vas a tener una mejor rapidez, una mejor aceleración en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Porque el hecho de entender todo lo que es el volumen te va a ayudar muchísimo a entender su contrapartida. Es decir, órdenes activas, órdenes pasivas. Y tenemos tendencia a querer arrancar ya directamente con la profundidad de mercado, un mapa de liquidez, voy a darle ahí caña, y no tengo ni idea de qué es el volumen. No, pues es sumamente importante entender cómo se cruzan las órdenes para así ver qué efecto puede producir la profundidad de mercado con el precio. En el artículo que tenéis disponible, también estamos hablando sobre las plataformas, cómo ha ido pasando el tiempo desde que empezó el mapa de liquidez a lo que tenemos hoy en día. Incluso eh, hay un gráfico del boom map de 2015 para que podáis ver cómo ha cambiado de 2015 a ahora en 5 años el mapa de liquidez. Afortunadamente, eh, la mayoría de las plataformas hoy en día incorpora esta herramienta para que la puedas tener. Eso sí, cada plataforma nombra al indicador de un modo. Eh, vas a tener que estar buscándolo y te dejo la relación en el artículo. Igualmente te voy a decir, por ejemplo, eh, Doom Levels para ATAS, Awesome Vista con Jigsaw, Market Depth para Sierra Chart, Headmap es para Bookmap, Market Depth Map eh, para Overcharts, MZ Market Depth para el MZ Pack. De NinjaTrader 8, el Order Flow Market de Map este es el nativo de NinjaTrader. Bueno, hay un montón. Eh, seguramente tu plataforma tiene este indicador y puedes trabajar con él. Claro, evidentemente estamos hablando siempre de plataformas que trabajan habitualmente con futuros y que tienen como base el volumen. Lo realmente importante es saber cómo poder configurarla. Esto es la parte más importante y es lo que vamos a ver en este contenido. Es el cierre que le vamos a hacer a esta primera parte de la guía. Cómo configurar estos indicadores. Eh, siempre me ha gustado mucho la interfaz gráfica de Bookmap. He intentado que sea lo más similar o parecida posible a esa interfaz que, bajo mi punto de vista, eh, es la más bonita: es la más bonita que tenemos de los mapas de liquidez. Ok, ya lo tengo. Eh, ¿Qué he cambiado? Pues he quitado todas las líneas eh, horizontales, verticales, que aparecen aquí de referencia en el gráfico. He puesto el color del fondo negro y eh, este en azul. Eh, tono bastante chulo, bastante bonito. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esa pequeña escala, porque el mapa de liquidez, estos cambios que podemos ver, eh, se producen a muy baja escala. Eh, vamos a buscar... Eh, poner este gráfico eh, a un segundo o a un tick. Yo trabajo normalmente a un segundo, tiempo más que suficiente eh, para poder ver esos cambios que se producen dentro del mapa de liquidez. Y para ello elijo en eh, la plataforma la escala o la temporalidad de un segundo. Ya me lo está cargando en el gráfico. Teniendo ya eh, la escala de un segundo, eh, lo que vamos a hacer es añadirle esos indicadores para que termine siendo el mapa de liquidez. El primero, el que a mí me gusta para evitarme, por ejemplo, que me coma pantalla el Doom, es el indicador Depth of Market. Este indicador Depth of Market eh, lo que hace es mostrarnos toda la cola de órdenes que tenemos pendientes en el libro de órdenes y nos la agrupa aquí en el lateral. Mira, lo añadimos y aquí ya la tenemos puesta. ¿Vale? Tenemos esa información. Incluso me la puse en azul para, para, para, para combinaciones, colores. Sobre gustos no hay nada escrito. Y lo que vamos a hacerle a continuación es eh, añadirle todos esos niveles ¿vale? de liquidez para que sean graficados dentro de este gráfico. Redundante, pero así es. Eh, para ello hay un indicador que se llama Doom Levels. Esto es con la plataforma ATA. Seguramente si utilizas otra plataforma va a tener un nombre muy parecido, va a tener un nombre muy similar. Eh, añadimos este indicador y empieza a dibujarnos. ¿Veis que está empezando a graficar esas líneas? Aquí. ¿Veis? Está empezando a eh, dibujarnos el mapa de liquidez. Vale, vamos al indicador. En principio, en principio, eh, me gusta, me gusta... Eh, que se dibuje, que se dibuje con tono rojo y verde. Vale, he puesto rojo para la parte superior y verde estoy poniendo para la parte inferior. ¿Qué nos falta? Pues si queréis, por ejemplo, añadirle, que a mí me gusta verlo, es la interacción de las órdenes activas. Y para ello, el indicador de Big Trades, Big Trades, eh, que lo tenemos aquí, es un buen indicador eh, que yo utilizo para formar esas burbujas. Voy a añadirlo. ¿Para qué utilizo el Big Trade? Para que me muestre información de las órdenes activas y que me lo forme a través de estas burbujas. Para eso lo que hago es quitarle el autofiltro y eh, le pongo un volumen muy bajo. Al darle un volumen muy bajo... ¿Vale? Ya me dibuja pues, todas las órdenes que van entrando demasiado bajo. Lo he puesto eh, para el ESE. Voy, voy a subirlo un poquito más. Incluso podéis elegir, como estáis viendo, eh, que sea en triángulos, eh, que sea en rectángulos o que sea en elipse, en modo círculo. Voy a darles un pelín más de tamaño para verlos un poco más grande. Ok, muy bien les he subido el tamaño, nada, es ya eh, refinación visual para que te guste verlo de una forma ya muy determinada. Y ok, pues nada, eh, ya lo tenemos aquí, es el mapa de liquidez, nos ha cargado toda la información eh, que estaba viendo de las órdenes activas y aquí podemos estar viendo pues eh, toda esa interacción de órdenes activas y pasivas. Si veis que tenéis mucha burbuja, o por ejemplo, en el caso, yo le he puesto 50, tenéis mucha burbuja, queréis reducir un poco más el volumen, eh, el Big trade no está actuando en su formato original, en su condición original. Podemos coger y ampliar y darle, pues por ejemplo, un poco más. Eh, por ejemplo, 50 es mucho, pues podemos subir a 100 y que nos defina el parámetro a partir de 100. Y así de ese modo, pues no tener tanta información visual sobre sobre nuestro gráfico y lo que voy a hacer es daros unas pautas para que vosotros mismos podáis hacer esta configuración de forma manual sin ningún tipo de automatismo y voy a daros la referencia que tomo en consideración para configurar este indicador lo primero a cualquier indicador siempre le pido que tenga un equilibrio entre el exceso y la carencia de información es decir siempre busco ese punto de equilibrio en el indicador para que no me esté dando ningún exceso, que demasiada información es negativo, ni ninguna carencia, que muy poca información es <ríe> poco productivo, para ayudarte a tomar decisiones. Entonces, lo que he hecho, y está compartido, si lo queréis ver eh, en el artículo, está con mucho más detalle, eh, con tonos e intensidades, trabajando tres escalas, tres tipos de escalas eh, que voy a, voy a hablar contigo. La escala inferior, es la escala más pequeña, la escala media y finalmente la escala superior. Así, de ese modo, poder distinguir cómo está interactuando el gráfico con nuestras escalas. Y empiezo con la escala inferior, la escala más baja de todas, de las tres que tenemos. ¿Qué busco dentro de esta escala de intensidades? Lo que busco es que me grafique los niveles... ¿Vale? que estarían dentro de la negociación habitual. ¿Cómo podemos ver esto? Eh, pues tratando de coger un gráfico, de ponernos delante del gráfico, ver cómo atraviesa nuestros niveles con las respectivas cantidades sin ningún tipo de problema, sin detener al precio. Es decir, es la negociación habitual del instrumento sin haber ningún tipo de relevancia pasiva. Y de ese modo lo que hago es encontrar la definición de lo que es la negociación habitual y le doy a la primera escala un tono apagado, es decir, no quiero que me resalte nada dentro del gráfico. La segunda intensidad que busco es la escala media. Esta escala media ya busco que la liquidez sea relevante a través de esta escala. ¿Y cómo puedo detectar esta liquidez relevante? Pues tratando de ver en el histórico del gráfico cuáles son los puntos en los que el precio se detiene. ¿Cuáles son los niveles que tienen la suficiente liquidez como para detener el precio? Eh, esto lo vemos porque son niveles de liquidez que llegan a parar, que bloquean al precio. Entonces, el nivel que ya empieza a ser relevante es el que destaca primero por encima de lo que es la negociación habitual. Es decir, siempre tiene más cantidad que la negociación habitual. La negociación habitual en la escala más baja luego partiríamos a un nivel que tendría más relevancia, estos los empiezo a colorear con un tono más vivo, que, que me estén dando esa información de que se, son niveles que tienen más relevancia y que tienen más intensidad por encima de la escala de la negociación habitual. Y por último, la tercera y última escala, son niveles de liquidez que aparecen con una escala muy grande, son aquellos niveles de liquidez que aparecen con unas cantidades demasiado grandes. Es decir, son niveles que destacan por la gran cantidad de órdenes que llevan en ellos. Eh, independientemente de que sea falso o, o que sea una liquidez real, yo siempre presto atención a estos niveles tan relevantes, vale porque me pueden generar una acción dentro del gráfico, eh, aunque sea para inducir, muchas veces por el resto de operadores viendo la influencia que pueda tener esta liquidez, empiezan a interactuar con el precio. Por eso conviene pegarles un vistazo y tenerlos presentes, aunque sea falso y llegue el precio y los atraviese. ¿eh? Pero estas tres escalas eh, son los parámetros que yo busco de configuración y, como te he dicho, dentro del artículo te doy muchos más detalles para que puedas tener parámetros de cómo localizar estas escalas. Hemos terminado con la primera parte de la guía, conceptos básicos. Se está quedando una guía muy completa, vas a poder tener una información muy buena sobre la profundidad de mercado y el mapa de liquidez. Evidentemente, ten en cuenta que toda esta información que tienes transmitida es prácticamente autodidacta, de horas y horas y horas y horas y horas de pantalla, así que espero a cambio ese like, ¿eh? Espero ese like, suscríbete si no lo has hecho, ¿ya? Deja tu comentario y así eh, que me puedan motivar a acelerar esa segunda entrega de esta guía que como puedes ver está quedando muy completa. ¿eh? Un saludo de Claudia Alcaraz.